Buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo. <ríe> y bueno, hoy estamos aquí con los imanes. ¿Qué podemos crear con los imanes? A ver, cuéntame. Pues, cuenta, cuenta qué podemos crear con los imanes. Podemos empezar haciendo... Podemos empezar... Vamos a quitar... A ver, vamos. Esto. Buah, chaval. Para eso no te pagan. ¿eh? <ríe> <¿Qué risa> te pagan? <risa> Para vale, eso no te pago. ¿Qué pensamos de señor? Vale. Señor a ver, tremendo Mientras que. Eh, vamos a ir pensando una cosa. Tenemos aquí a, a la bandera. <risa> la bandera. No, tenemos aquí a Sergio. Saluda. Hola. <risa> y bueno, eh, vamos a esperar que os guste el vídeo porque es la primera vez que hacemos un vídeo en el cual. ¿Qué? ¿Eso qué es? Vale. Sin bolas. Es que esto es magia, tío. Es que he nacido para Dinamo. Pa para <risa> Dinamo. Vale. Entonces, chavales, vamos a explicaros. Vamos a intentar hacer una figura guay, ¿vale? Con estos imanes de aquí. <risa> <risa> vale, vale. Me siento profesional por mover imanes de un lado a otro de la mesa. Vale. Pues <risa> a ver, vamos, vamos a ir montando piezas ya. Tenemos, necesitamos pelotas. <risa> <risa> Aquí hay pelotas, pelotas. Y aquí hay más alemán, ¿eh? A ver, espere esperemos, esperemos que os lo paséis igual de bien que nosotros, Verdad La verdad es que esto es todo... Y que siempre un like ayuda Eso es verdad Esto es como las ONG, igual por Un like salva a un perrito por favor. volador De Los Ángeles El perro volador Si ves algo volando por Los Ángeles, es un perro Recuerda, te, te recuerda, que, recuerda que con tu like has ayudado a que ese perro siga vivo Con, con, con vuestro like habéis, habéis evitado que ese perro se choque contra los rascacielos ah, Que se construyan menos o rascacielos o sea. para, para que los perros voladores no se choquen Eso es verdad Un like ayuda a los perritos Te estás dando cuenta que estamos grabando un vídeo para YouTube y estamos diciendo <risa> Soy una mariposa Mierda, eso ha dolido. Que esperemos que se esté escuchando bien todo, porque si no me voy a cagar que en todo... Bien. Sí, porque si no me voy a cagar en todo... La verdad, pues, es, la verdad es que sí, tío. Sería una putada bastante grande que esto no estaría grabando, ¿te lo quiero. Ya. Yeah. No, tío, eso sería bastante épico. Que ya, vale, bueno. ya paramos de hablar del timide, ¿no? Vale. <risa> vale, vale, vale. Se, se pone... ¡Ah, ¡Mierda! Se va... <risa> se va <liado. risa> Vale. Yo voy a ir haciendo una construcción mientras Shark se supone que debería estar haciendo otra Pero es vale? que no me pasas imanes Vale <risa> No, que yo No me pases vale, vale. Esto voy a hacer una casa muy épica, eh una casa pequeñita pero épica Para construcciones de Minecraft, para los minecraftianos nuevos Eso es verdad, para los nuevos minecraftianos una bola que se cae eh, a... <risa> La bola que se cae, sálvala <risa> No, hola, que una cae. suscripción para salvarlo. Estamos pidiendo aquí demasiado, ¿no? Sí, estamos pidiendo demasiados likes, demasiadas suscripciones por muchas cosas. ¿no? Aquí tenéis una estrella. Coño, me cago en Se jodió. Se jodió. Vale, vale. Es la estrella mágica. Mierda. No, se ha jodido. Mierda, tío? mierda, mierda. Tan es... tenemos <risa> operación. Aquí hay una estrella feliz. Vale, esa es la estrella mágica, yo mientras estoy haciendo mi super casa, que parece un Pues yo voy a intentar hacer... mierda Ha pasado algo Bua, Chon, chan chon, chon, chon, chon, chon, chan Vale, ya tenemos dos, dos... mierdas, <risa> Vale, vale, vale, se pega, se pega, se pega Se pego, vale, se, vale. se, pegue, se pegue. vale, tenemos aquí una super estrella de surf, ¿eh? Y mi super casa no. Vamos a hacer una casa la más grande que podamos. Venga. Venga, venga, venga. El rascacielo. El rascacielo. Pa, pa, pa. Pero, no, pero no acabamos de pedir que no se suscribieran para que construyeran menos rascacielos. Corta esta parte. <risa> esta parte corta. Interrupciones Ay, coño. Interrupciones técnicas. <risa> vale. Vamos, vamos, sigamos, sigamos. Como si no hubiera pasado, chavales. Pero se pierde la esperanza. Nada más que chavales, nada. chavales, como si no hubiera pasado. Nada más que con el instituto. Eso es verdad, tenemos un instituto ahí a la derecha. <risa> porque vivo al lado. <risa> porque, porque vivo al lado. Ah, matadme. Vale. Y esto por aquí, vale. Y. Pff, mierda. Esto por aquí, mierda. el perrito volador ha entrado ni ese. De... <risa> <risa> se ha tocado! <risa> se mató! <risa> Ahora un like para que cada edificio no se destruya por un perrito No porque los perritos mueran no Que no se destruya mi casa Puto el perro Vale, vale Vale, perfecto No, perfecto no, porque se me ha criado un perro ver, a ver Digo la casa, que va bien, va bien Vale, vale Vale, estamos hablando de cosas estúpidas mientras hacemos esto porque no sabemos de qué hablar, ¿vale? Tene, uy, mierda Equivocación de conversación Vale. Uy, qué Espere... pena, pene Esperemos, esperemos que no manden un WhatsApp, Pablo Ostras, es verdad No, mi mamá me ha hecho sin batería No, o sea. digo el mío <risa> Si yo tiro toda la batería, no me jodas ¿eh? Sí Mierda Vamos no, a Vale, vale, estamos haciendo el súper rascacidos ¿eh? <risa> ¿Qué he <Oye, ¿haces> <risa> <No> <risa> Un like porque se le vuelve a pegar <risa> <risa> Ahora se nos ven nuestras caras La verdad es que sí que se están viendo Pero bueno, da igual No importa, hombre, Eduardo. Ya me habréis visto la cara Ya no estaréis como Como A Vegeta y a Willy Rey Con mil suscriptores Ahí La cara, la cara. O el la cara. pene <risa> Vale, vale, vale En vez de enseñar la cara Enseñamos el pene Vale, perfecto. Empieza, empieza a hacer pos posiciones sensibles Me encanta Sí, sí y vale. el exceso <risa> Vale, espero que se esté viendo todo No, no se ve ah, Iba a coger la cámara, pero no Déjame, déjame Bueno, cámara bueno. Ostras, verdad. Mm, hay un modo en el móvil Que se llama desactivar eh, Sonido cuando grabas ¿Tú no tienes ese botoncito? No Pues no sé, un nor... Yo tampoco no, no. <risa> Vale, ver. Vale. No pasa nada, no pasa nada Pero no. me lo ha dicho un pajarito Podemos, podemos continuar hablando. No, la verdad es que no. Porque yo me voy. Adiós. Ana, Sergio se acaba de ir. Es mentira, <risa> es mentira, hasta aquí. Hasta aquí. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué de estás de haciendo ahí? De ¡Y! repente se ha vuelto a, a, te, a poner a temblar. ¿Ti, ti, ti, ti? ¿Qué estás haciendo ahí? Mira, eh, vale, vale, vale, Sergio, Sergio, eso, eso mola, eso mola, eso mola. Mira, aquí hay un truco que tú haces así. Y no puedes juntarlo, ¿vale? Es como que hay una bola en medio. Mira. Hombre, eso se llama polos opuestos. Mira, mira. ¡Wow! ¡Mierda! Vale, vale, ¡A tomar por culo! Se acaba de caer la cámara, se acaba... No pasa nada, <risa> no pasa nada, Culpa no pasa de Sergi. Culpa del tío Sergi. No pasa nada, chaval. Todo está bien, todo está bien. La cámara está bien, por favor. Aquí estamos. ¡No! ¡Caca! ¡Culo, pedo, piso! Pues. Vale, es que culo, Vale, es que este, aunque no lo parezca, es un reto para nosotros, porque estar en una mesa así, <risa> <risa> con Tanto tantos vida. imanes, tío. Oye, no nos queda imanes. Ah, vale, vale. Sí, sí queda. No queda, no queda. Es que como había puesto... ¿Ale? Ya, ya, pero quedan, quedan todavía. Lo mío va a ser épico. ¿no? La verdad es que yo tengo el mejor rascacielos del mundo Quítalo, quítalo, Ander, que le voy a enseñar mi invento. Vale, vale, un momento, un momento, un momento. Voy a terminar esta parte de aquí del Rascacielos, la cual ya va a ser la última del Rascacielos. Y a desarrollar esto por aquí. Esto lo ponemos en pie. Espero que no se va a ver, no se va a ver. O sea, es que es la hostia de grande. Poco es la cámara, ¿sabes? Es increíble, es increíble de grande. O sea, es es, es, es como lo que no os esperáis, de verdad. De verdad, o sea, no lo podéis esperar. Madre mía. Es y que mi es estrella, increíble. mi estrella Vale, aquí, ahora vamos a, ver, ve vamos, a ver, vamos a ver ahora Lo de Sergio Vamos a, a apartar esto de aquí oh. La pantalla del ordenador Y esta es la estrella de Sergio Buah, está guapa, eh no sé, en, realidad, está guapa, en realidad está guapa <risa> <risa> <risa> bueno, bueno. Oye, pues parece que se va me a me acaso. he parado <risa> Me he parado y no piro Veo que Sergio se ha enfadado, ¿eh? <risa> vale, vale, vale, vale, vale Bueno, pues aquí tenemos la superestrella de Sergio Vamos a enseñar ya toda la mesa como lo teníamos todo Porque vale, a vale. Esto era todo, o sea, es una mesa en realidad <risa> <risa> ¡No! Mierda, oh, mierda, se, vida, se, vida. Ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído, perdón perdone. No, sigue vivo, sigue vivo, tú eres Cacielo Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue, sigue, sigue vivo, vivo. Ahora viene cocilo y se sí, lo carga. No, tío, se cae. <risa> ángel, no, no, mierda, ángel. se ha caído, tío. No, pero sigue vivo esta parte. Vale, vale, vale, vale, Oh, mierda, Esta parte, parte mi es, es la mejor, mierda. le me falta uno, me falta uno. ¿Por se Ahí. Vale, vale. Esto, esto, esto, ¿no? esto sobra, eso, eso sobra. Eso es sobra. Vale. Y yo, ya. ha sobrado este, estos tres pisos de edificio. Estos tres pisos de edificio son los que ha quedado de nuestro queridísimo Flash Entonces, pues, no ¿sabes? Nada, chavales, esperemos que os haya gustado el vídeo Que deis like, compartís Lique, like ahí like, like, Joder, like <ríe> Lique y... Like, joder. like O dislike, dislike, o dislike, matáis a un perrito Así que no Dislike <risa> <risa> no, por favor, que matáis a los perritos Mira, os voy a enseñar una representación Del perro, ¿vale? Cómo se construye un perrito A ver Vale, mi pulso es una mierda, ¿vale? No os quejéis, por favor <risa> pues <Por> primero... <risa> Ya sabéis, como cómo hacemos con vuestras más. Digo, eh, como se ponen a cuatro patas los perros. <risa> Mierda, se va a <risa> Cuatro patas. Vale, vale. <risa> como vuestras perras sin sentido secundario. Sin sentido secundario, eh. Atención, chavales. <risa> y ahora. Dios, me ha salido gritando. Me van a escuchar mis padres. Se hace ajín. ¿Astajín? A o Espérate, vamos a hacer una jirafa, una jirafa. Una jirafa. O oh, el perro, el perro. Un rinoceronte. El rinoceronte. Este es el rinoceronte, chavales. El rinoceronte. Bueno, el, el perrito ha volado. Espérate, le falta la capa. Mierda. ¡Oh, que se me cae! Como con la estrella. Como con la estrella, Tomás. Es que me repara los mismo. <risa> Enseño mi estrella. Mira mi estrella. Mierda. <risa> pues aquí tienes un a un perrito. Ya sabéis, like y salváis a esto, que claramente like. con el edificio de Ángel harían así, harían y morirían. Entonces, like para salvar a un perrito que no se choque contra un rascacielos y suscripción para que Ángel se ponga feliz. Porque si no, si no se pone feliz, o pues se me enfada y, y, y me da la música con los potitos. Y nada, <risa> y nada chavales, un poco de spam nunca viene mal, así que... Visitad nuestros canales si queréis más Magnetics. ¿No? Magnetic. ¿Se, llama? se llama así, ¿no? O sea, ¿Cómo se llama en realidad? Magnetone. Se llama Magnetics, se llama Magnetics. Y son como imanes de mierda de estos que, con ah. los que si se te cae se te rompe todo. Hace así forma que... y ya en los comentarios poned lo que queréis que forma hagáis. Sin cosas guarras, claro. Hombre, por supuesto, Siempre no pongo que. No viene ¿no? mal, pero ya sabemos que <risa> YouTube es un poco sí, bueno, o sea, pues, buena persona y no nos y deja. ¿vale? No, no nos cierto. deja. Mira, y ahora vamos a hacer una actuación de ilusiones ópticas. Ha salido mal la ilusión óptica. Cortamos, cortamos Hasta luego. Hasta luego. luego.